Desde el Gobierno Nacional tomado distintas medidas. Para nosotros es prioridad, hoy no tenemos tenemos varios programas, varios, muchos temas en agenda, pero la verdad que nuestra prioridad hoy es poner la energía y los recursos que tengamos un 100% en, as, en atender esta coyuntura, esta coyuntura tan problemática eh, de la sequía. Esa es la indicación que yo tengo del ministro Sergio Massa, inclusive de reconducir algunos programas que tienen con los presupuestos que tienen otros objetivos, que son nobles eh, y, y válidos, pero que se amerita reconducir el presupuesto para que la prioridad eh, sea atender la sequía y trabajándola esto en conjunto con los gobernadores eh, y en la medida en que ellos los dispongan también con, con los municipios. Eh, nosotros hemos... De, por gestión del gobernador y de, y de Daniel y por decisión también del Ministro de Economía hemos iniciado un proceso que hoy se da un paso importante eh, ya se dieron cuando estuvo Julián Domínguez el anterior Ministro, debo reconocer asignó mil millones de pesos para la emergencia nosotros estamos transfiriendo en el día de hoy por gestiones que iniciaron eh, hace algo más de un mes las autoridades provinciales 500 millones de pesos también para asistir a la emergencia van a venir 400 millones más en la, en la próxima semana, posiblemente en el marco del plan Ganar, que también permiten atender estas cuestiones de urgencia. Eh, y el Ministro Massa me indicó la semana pasada, cuando él se tomó conocimiento cabal de la problemática de esta zona, tiene conocimiento cabal, obviamente, de la situación de la sequía, pero de lo que está pasando centralmente acá en la provincia de Santa Fe asignó 400 millones de pesos más que empezamos la gestión en la semana pasada, que entiendo que en las próximas semanas también van a estar. Estos 1.300 millones de pesos son de discrecionalidad para que el gobierno provincial lo asigne de la manera que ellos mejor lo entiendan. Y esto es bueno y es virtuoso, porque es Daniel, es Omar y sus equipos de trabajo, María Eugenia y demás equipos de trabajo, quienes conocen a la perfección el territorio y cómo asignar estas, estos fondos de manera eficiente y eficaz. Y volver a repetir, no nos vamos a parar acá, no nos vamos a quedar acá, vamos a seguir trabajando para que ver de qué manera podemos ir acompañando este proceso.